Mi nombre es Daniel Rojo, me llaman Daniel Rojo, eh, tengo 52 años, vivo en Barcelona y a lo que me dedico en los últimos años es a narrador por vocación y profesionalmente en, en Grupo Z y Ediciones B. Creo que para escribir novelas tienes que haber tenido eh, vivencia, entonces eh, mi pasado... ...profesionalmente hablando... ...lo más profesionalmente cercano... ...ha sido Atracar Bancos. Pues las drogas sí que me llevaron a la delincuencia... ...y luego por, por mi forma de ser... ...me profesionalicé... En, ...en Atracar Bancos... ...que vi que era lo que me... ...con el dinero conseguía todo lo que quería... ...drogas, mujeres... ...lo que creía que me daba la felicidad... ...hoy en día... Eh, ...piensas en heroína... ...y ves a un yonki tirado en el suelo... ...ves una percepción negativa... ...es más difícil engancharte a la heroína ¿no?... ...pero en aquella época nos la metieron como triunfadores... ...los que cantaban y los que tomaban... ...eran triunfadores... ...entonces pues claro, un chaval joven... ...digo, no es excusa sino es por qué me metí ¿no?... ...porque me gustó y yo quería ser como ellos... ...imputados eh, ...creo que tengo unos... ...no llega a 150, no sé si son 148... Atracos a bancos, a bancos, a bancos, eh, hechos, eh, pongamos el doble para no pa no meter ni muchos ni poco, ¿eh? pero los imputados son 140 cuarenta y tantos, casi 150. Tú haces todo el atraco, lo has planeado, lo estás haciendo, tienes unas, es como orgásmico, no es como cuando estás visitando a una chica, te la llevas a la cama ¿eh? y cuando sales de, del banco, con el dinero, que es lo que tú decías, con el botín ese paso de estar fuera, ahí es cuando ves si va a pasar algo. Todo lo otro está controlado, pero el salir no está controlado. Puedes tener cosas controladas, pero hay cosas que no, entonces tienes ese, esa... ¿qué va a pasar? Entonces, claro, en el momento que sales si te metes en el coche y te vas, es como cuando te corres. Entonces, claro, es orgásmico y es adictivo. ¿Por qué? Porque... ...segregado, toda esa serie de sustancias dentro... ...y luego encima triunfa... ...te llevas en un momento dos o tres millones de pesetas... ¿no? Eh, ...esa sensación... ...la más parecida que puedo decir eso... no ...pues eyacular con un buen polvazo... ¿no? ...claro, yo, yo nunca he sido malo... ...yo no he tenido una... No, ...no he sido psicópata... ...no he buscado ir a hacer daño a la gente... ...entonces pues... ...cuando entré... ...cuando me cogieron la primera vez... ...primero un poco... bosqueado mmm, porque no, no me lo esperaba... ...pero interiormente lo sabía que sí... ...y lo que más me chocó... ...como, como pregunta... Cuando, ...cuando caí preso y me encontré en la modelo... ...es que claro cuando entré... Empecé a ver a, a la gente que había. Es eso, ¿no? De ver a los tíos eh, muy chungos todos, ¿no? Eh, yo no me veía marginal. ¿no? Entonces eh, sí que pensé, ahí dije, bueno, si estos son así, no es que sean feos ellos, yo soy igual que ellos. ¿vale? Entonces sí que me di cuenta que era marginal. ¿vale? Ahí me, hasta entonces yo me veía cool, chulo, me ¿vale? sí, hacía delinquía y lo sabía, que no era tonto. ¿vale? ...pero con el rollo del romanticismo... ...de la delincuencia entre los compadres... ...el rollo de la droga que, que te une... ...y los demás son giles... ¿no ...pues eh, vi eso ¿no?... ...y en cambio ahí me di cuenta... ...y digo hostia, si estos son marginales... ...y yo estoy aquí es por algo... ...en la cárcel se vive como en la calle... ...así de sencillo... Eh, ...en la calle si tienes dinero vives bien... ¿Vale? Pues, ...no es como en la calle, es como en la vida... ...que la comida era una mierda... ...que no había rancho... ...que no había comedores... Eh, ...tú tenías dinero... ...y te traían la comida de fuera... ...de un restaurante... ...lo pagaban fuera... ...y te lo metían todos los días... ...estaba permitido... ...si... ...eras yonki o toxicómano como yo... ...porque antes nos llamaban yonkis... ...ahora toxicómanos... ...si tienes dinero... ...puedes meter toda la droga que quieras... ...aunque yo tengo el recuerdo... ...de que mi madre la primera vez me dijo... ...bueno es que... ...al menos sabía dónde estaba... ...y no le, estaba contenta de que estuviera preso... ...porque al menos me tenía localizado ¿no?... Solo por el, el hecho de, de estar privado de libertad... ...claro que está sufriendo, pero joder... ...creo que ese sufrimiento... Eh, ...lo tiene el que es inocente... ...no puedo decir... ...claro que cuando me han pegado puñaladas... ...pues eh, me ha dolido, la, pero... Eh, y, y si no hubieras estado en la cárcel hubieras tenido esas puñadas, pues si no hubiera estado en la cárcel, hubiera estado en la calle, hubieran sido tiros, casi seguro, porque yo en la cárcel sí que iba con puñales, pero porque había que ir armado. En la calle hubiera ido armado con tiros. Me acuerdo de vivir en una casa muy, muy chula, en, en una urbanización en terraza muy buena. Tenía una mesa de cristal de murano y las patas eran de las pezuñas de elefantes. ...aquella mesa valía dos o tres millones de pesos... ...solamente en mierda tenía un montón de millones ahí... ...y en esa mesa lo que tenía eran vasos de cristal... ...todo lleno de chutas ¿me ...y con el agua ya ensangrentada... ...y yo me acuerdo que por las noches cuando se me iban las putas... ...y me quedaba solo a mejor digo por la noche... ...y podían ser la hora que fuera... ...cuando a mí me daba el punto que se fueran y me quedaba solo ahí... Eh, ...claro, siempre digo por la noche porque tenía las persianas cerradas... ...para que no vieran las guarradas que hacía adentro, ¿eh? porque no podían verlo... Eh, ...y entonces ahí mucha... empecé a reflexionar que, que algo no iba bien... ¿eh? ...pero claro, estaba muy enganchado y, y me gustaba mucho atracar... ...y estaba muy enganchado a ese ritmo de vida... ...yo veía que ya no me ponía, pero lo necesitaba, era lo... lo... Entonces, por una parte diré que, que el caer preso casi me he salvado, ¿no? Pero bueno, en el 89 me había dado un año de vida, entré en el 91 con mucha condena y, y con muy pocas defensas y, y por decirlo así muy malito y yo en mi cabeza era si dejo la droga me muero. Muy bien. Lo que pasa que bueno, pues a base de psicólogos, terapeutas, hacer reestructuraciones cognitivas y tal, eh, pues llegué a, a, a enfocarme a decir hostia llevo 25 años viviendo con la droga y la delincuencia vamos a ver qué pasa o si sé vivir sin droga digo el 19 de diciembre del 97 cuando me dijeron de ir a una granja me metí un pico de 8 pesetas y es la última puta heroína que me he tocado en mi vida. ...siete o ocho meses en la granja... Eh, ...mi hermano coge leucemia y se muere... ¿sí? ...eso fue un palo muy duro para mí... ...no voy a ponerlo malo, voy a ponerlo positivo... ¿sí? Con, ...a los dos o tres meses de haber muerto mi hermano... ...me pasé una racha muy mala porque cerraba los ojos... ...y solo le veía muerto... ¿sí? ...tengo de todo por el cuerpo... ...y nada me ha dolido como la muerte de mi hermano... ¿no? ...y entonces yo creo que, que hice una, una reflexión... ...si este dolor que he pasado... ...no me ha hecho volver a la droga... ...no me voy a volver ya... ...en vez de que ponerlo como mal... ...uy, por, por haber muerto mi hermano... ...me voy a meter en... ...es que ni lo pensé... ...luego con el tiempo lo pensé... ...y digo hostia, digo, lo que podía haber sido mi caída... ...creo que me, me hizo más fuerte. Mi vida ahora... Eh, ...pues creo que es como, como la vida de cualquiera... ...que, que tenga hijos si esté calzado... ...ahora por decirlo así, pues vivo del cuento... ...sí, porque claro, como legalmente un delincuente no puede ganarse la vida explicando sus historias, pues bueno, las he puesto en novelas, no soy yo, es un personaje, y sí que me gano la vida con ella, entonces, ya te digo, soy una persona súper agradecida, contento de lo que me está pasando, y, pero bueno, en ese sentido, no me considero nada especial, creo que soy una persona normal, eso sí, con, con experiencias de la vida. miedo ¿A qué se le tiene miedo? Cuando cierro los ojos y me asusto es porque pienso que les va a pasar algo a mis hijos. Un accidente, ¿sabes? Y, y me pasa, pero chorra, que estoy con ellos andando y un autobús pase y, le, y cosas duras. Que a lo mejor es influenciado por la televisión. Pero eso me, me acojona. no eh, Pero claro, ya es una cosa que no controlo, que que no puedo hacer nada, ¿no? son ataques de pánico, entonces sí, es miedo eso, a que les pase algo a ellos, sí, yo creo que como vi la muerte de mi hermano y era una persona querida, no quiero pensarlo, no quiero ni pensarlo, pero, pero sí, eh, ese es mi miedo ahora, que pasara eso, pero no es hacia mí, es para otros. ¿La paz en el mundo? <risa> no, pues si quieres que te diga un deseo, siendo sincero, lo he dicho en cachondeo, pero más con presión, ¿no? no sé. Es que no es la paz en el mundo, claro que sería la paz en el mundo, pero es tan difícil, es un auto. Pero bueno, es un deseo. Sí, nos creemos superiores unos de otros, y entonces ahí vienen los problemas de ¿no? igualdad, igualdad. No sé cómo hacerla, pero lo pediría. Sí. Eh, continuamente, solo que me dicen oír papa, como lo dicen mis hijos, eso es ser feliz. Eh, eh, creo que la felicidad, eso, la encuentras en, eh, eh, en todo en la vida si eres feliz, ya por dentro. ¿Cómo se logra? ...no sé si diré que... ...a mejor uno encuentra la felicidad más rápido... ...bajando a los infiernos... ...y viendo lo que es... ...y entonces al salir la encuentras... Eh, ...¿con qué me quedo de todo lo vivido?... ...pues... ...me quedo con todo... ...me quedo con todo... ...en el sentido de que... ...soy totalmente... ...creo firmemente en que errores hubieran sido no cometerlo por una parte y, hostia como sí, uno es lo que ha vivido del pasado hay que aprender